Pues buenas tardes de nuevo y muchísimas gracias por acogernos e invitarnos al Círculo de Cultura de Podemos Cantabria. Y también quiero darle las gracias personalmente a Elsa, Elsa de Miguel, porque es la persona con la que hemos estado preparando durante mucho tiempo, meses, toda esta, esta mesa. ¿no? Bien, yo voy a hablar de, del robo de bebés. Eh, el robo de bebés es pues, uno de los crímenes que se, espeluznantes que se produjeron durante el franquismo, es uno de muchos. Lo que ocurre con este, con este crimen es que, bueno, como casi todos, ¿no? es la gran extensión en el tiempo, porque además eh, también continúa eh, en los primeros años de, de la democracia, eh, se produjo en todos los rincones del Estado y afectó a miles y miles y miles de personas. Y digo, no solamente en la dictadura, sino también en la democracia. Es precisamente por esto que, que nosotros nunca tratamos eh, de explicar este crimen de una manera simplista, como lo suelen hacer los medios de comunicación, sino que hay que tratarlo desde diferentes perspectivas. Sobre todo viendo que está la... Extensión en el tiempo, desde 1939, por lo menos aunque hay algún caso que tenemos, el 36, hasta bien entrada la democracia. Hay que pensar que fue en 1987 cuando eh, se promulgó la primera ley de adopción en España. Y es en 1999 cuando se declara inconstitucional el parto anónimo, que en realidad fue un filtro, un coladero de niños. Es decir, que son muchas décadas y, por tanto, hay muchísimas, muchísimas víctimas. ¿Cómo lo podemos eh, tratar de una manera que esto se pueda eh, entender no como un crimen que eh, tuvo una monjita o un médico implicado, sino que... Es, Estuvo, estuvieron implicados todas las estructuras, las estructuras del Estado. Bien, pues empezamos por eh, hablar un poco del origen. El origen eh, fue, eh, sin lugar a dudas, el robo de los hijos de las mujeres republicanas. Y también tiene una motivación eh, diferente en esa época y en otras posteriores, porque eh, ese robo se produjo primero en cárceles. Eh, y sobre todo por un móvil de represión política y basado en una eh, teoría científica, más bien eh, pseudocientífica o de ciencia ficción que fue la teoría de, del psiquiatra Vallejo Nájera cuando propugna que existe algo llamado gen rojo que se transmite de madres a hijos y eh, que en definitiva es una enfermedad llamada marxismo entonces, esa enfermedad eh, lo que hace es crear eh, seres eh, pues dementes con taras psicosociales y que al final bueno, pues lo que hace es eh, convertir <risa> en, pues a esa población en delincuentes. Y es verdad que ahora esto nos saca una sonrisa, pero es que lo terrible es que fue el sustento ideológico del régimen franquista. Eso fue realmente lo, lo terrible. Y esa fue la, eh, la base para robar eh, los hijos a las mujeres republicanas en las cárceles, porque la teoría también decía que si se separaba a los niños a una temprana edad, pues todavía se les podía reeducar. ...y llevarles por otra por otra senda. De hecho, muchos de estos niños terminaron eh, siendo religiosos y religiosas... ...a causa de esa reeducación. Y fueron también llevados a familias pues cercanas al, al régimen franquista. Esto se podría eh, decir que era una primera etapa... ...y dura más o menos hasta el año 52. Sabemos esto por el auto de Garzón... ...que especifica que hasta ese año... Los niños eh, que desaparecieron en las cárceles, que fueron robados, son más de 30.000. Y estamos hablando únicamente hasta el año 52. Después, lo que ya muy poca gente eh, sabía es que después de ese año los niños siguieron desapareciendo, no tanto ya en cárceles, pero sí en clínicas y sí en maternidades. Eso sería otra etapa que dura prácticamente toda la, la dictadura y que está basada también quizá en otro móvil, ya no tanto sobre represión eh, política sino en una represión más social, ideológica eh, tenemos que pensar en el ambiente del nacionalcatolicismo, que está justo eh, como un paraguas cubriendo de manera muy tétrica toda, toda esa parte de la, de la historia, y ahí es cuando surgen estas figuras pues, religiosas funcionariado, eh, médicos que, que son los que componen de alguna forma, sobre todo el Estamos hablando de gente del cementerio, de los registros. Que, están, eh, que forman parte de las estructuras de, del Estado. Mientras que en la primera etapa hay decretos eh, de ley, que ya, por Maite nos comentará aún más, más la parte jurídica, en esa segunda parte, en esa segunda etapa o fase, no hay esos decretos eh, de ley, pero sí es un... Eh, de hecho, se está produciendo eh, una cantidad de desapariciones en las clínicas y en las maternidades realmente espeluznante, hasta tal punto que todavía, a día de hoy no sabemos con seguridad qué cantidad de, de niños desaparecieron. Miles, miles. Solamente podemos decir eso hasta que tengamos una, una estadística fiable. En esa segunda etapa, ¿qué tipo de eh, familias o mujeres fueron las robadas? Bueno, pues ya no eran en su mayoría eh, mujeres republicanas o concienciadas políticamente, sino que se traslada un poco el, el público, el objetivo de, de esos robos. Se extiende, de hecho, porque eh, las mujeres fundamentalmente eran madres de familias numerosas o madres solteras mujeres humildes, también activistas, eh, contrarias al régimen, hay una gran, gran, gran cantidad de, de mujeres implicadas y robadas en este en este momento. Y si hay un factor eh, común, pues podemos decir que es eh, una población claramente desfavorecida. Y bueno, yo utilizo la palabra vulnerable, que quizás no es un término jurídico, como bien sabe Maite, pero que creo que eh, define muy bien el tipo de población que se vio en este momento afectada por estos robos. Sobre todo eran, ya digo, familias que les caracterizaba pues, esas enormes carencias eh, culturales, sociales, eh, económicas. Eran familias pobres también. Después, después de la muerte del dictador, esto continúa, continúa en la democracia. El móvil, el móvil parece que era... Eh, más relevante era el económico, pero nunca dejó de ser también ideológico o de clase, porque no hay ni una sola familia pudiente que haya sido robada. Y eso es muy significativo. Eh, eh, podemos hablar de por qué continúa en la democracia. Creo que es otro debate que sería interesante después, eh, a la hora de las eh, preguntas, a la hora de que vosotros hagáis vuestros comentarios y podemos eh, decirlo y comentarlo. Pero bueno simplemente por determinar algo que nos puede sorprender, ¿no? Como no se termina con la dictadura y esto tiene que ver pues con el tipo de eh, paso que hubo de la dictadura a la democracia. Esta transición, ya digo que esto es otro debate, yo no voy ni a ni a justificar, ni a hablar, ni a analizar ese momento, pero hay un hecho, y es que no se produjo una ruptura necesaria y hubo una continuidad más que transición, podemos hablar casi de transmisión, de actitudes, de eh, forma de hacer las cosas, no solamente en el tema del robo de bebés, sino en todos los ámbitos sociales, políticos y por supuesto judiciales. Eh, eso, digamos, que fue el motivo por el que tanto eh, durara, porque no había una ley también de adopción hasta el año 87, porque el parto anónimo, como ya digo, eh, estuvo hasta 1999. Y todo eso fueron coladeros de niños que fueron desapareciendo en las clínicas y en las maternidades. Eh, cuando nosotros hablamos de este periodo enorme de nuestra historia y de todas esas etapas, no podemos pensar… ...que son etapas aisladas. Porque hablamos, claro, de público, ¿realmente el, el objetivo era tan diferente? Pensamos que no. Eh, los móviles eh, se marcan mm, de manera estricta en cada época... Pues no, porque realmente también se fueron, se fueron superponiendo, ¿no? aunque en cada etapa hubo alguno más relevante. En uno la represión política, en otra esa eh, represión ideológica, todo lo que significó y lo que conllevó eh, el nacionalcatolicismo. En otro momento la cuestión más relevante era la económica, pero no olvidemos que todas esas etapas están unidas y están enlazadas por algo... Eh, nada despreciable, o sea, no es algo muy significativo que y es una palabra es la impunidad. Con esa palabra podemos entender por qué el robo de bebés se produjo durante tantísimo tiempo, la impunidad y el silencio también, que fue parte casi de nuestro ADN durante toda la dictadura, durante toda la democracia, me atrevería a decir, porque todavía hoy día en la sombra del franquismo eh, está rondando en muchos en mucho de nuestros ámbitos. Y eso provoca silencio, inevitablemente. Bueno, cuando eh, hablamos, eh, digo también, de etapas de móviles, también tenemos que hablar un poco de la manera en que actuaban, mientras que en la primera eh, parte o fase el robo de los hijos a las mujeres en las cárceles era absolutamente patente y evidente, y las mujeres republicanas sabían que se les estaban robando el hijo, en la segunda etapa no fue así. En la segunda etapa el robo se produjo ba bajo engaño. ...diciendo a las madres que eh, su hijo había fallecido. En ese eh, esa situación, lo que provoca, no solamente en ese momento, sino a lo largo de todas las décadas eh, de, esa, eh, de ese silencio, de esa impunidad... ...lo que produce es que ese duelo por el hijo supuestamente fallecido nunca fue cerrado, porque nunca les permitían ver el cadáver, porque casi nunca podían enterrarlo, claro, no había nada que enterrar y cuando les eh, daban era una cajita pues llena de trapos o de piedras o de lo que fuera. Y esa hace unos años cuando se descubre... Que todo esto, ¿no? Cuando los niños empiezan a buscar a, a sus madres, ya mayores, hombres y mujeres grandes, que se enteran que han sido robados, que han sido comprados, que no son hijos de, de quien, con quien se han criado, y es cuando las madres también empiezan a poner denuncias y empiezan a, a darse cuenta de lo que sucedió en aquel, en aquel momento. También es interesante saber el, todo el proceso y las consecuencias y los efectos que produjo esto. Eh, ...no solamente eh, físicamente, sino también psicológicamente a las mujeres... ...fue una muerte en vida durante todos, todos estos años, incluso ahora que se dan cuenta... ...que son víctimas de un delito tan terrible y que no tienen a su hijo... ...pues todo esto lo que supone es eh, una situación realmente terrible... Eh, y con todo esto, ¿qué situación tenemos en, en nuestro país? Bueno, pues de las 2000, casi 2.100 diligencias abiertas desde 2011, que es cuando empezamos a poner las denuncias, cuando todo esto digamos, explota en los, en los medios de comunicación, hasta el día de hoy hay miles de denuncias 2.100 diligencias abiertas desde 2011, de las cuales ya se han cerrado, se han archivado 1.700. El resto, pues, está en un limbo legal que no, no sabemos exactamente si están en el cajón de un fiscal, de un juez, o esto, pues, imaginamos que. ...que próximamente se irán archivando unas, una tras otra. No hay nadie en la cárcel tampoco que esté eh, cumpliendo eh, pena por este, por este crimen. Es decir, no hay ningún tipo de justicia aquí. Y lo que es curioso es que en las instancias internacionales sí que ha habido manifestaciones muy serias en, a, a partir de Naciones Unidas, de todos los informes, los informes de los relatores, la convención de sobre la desaparición forzada de personas, la Convención de los Derechos del Niño, eh, cuyos artículos 7 y 8 dicen expresamente que todo niño tiene derecho a su identidad o a ser restituida en caso de haber sido vulnerada, aquí ni se ha protegido ni se ha restituido nada. Y, eh, por supuesto, una cosa importante, el Parlamento Europeo hizo una visita eh, el año pasado, hizo un informe, muy, muy contundente y 31 recomendaciones al Estado español para que pudiera para que pusiera los medios en la investigación de estos delitos y, y averiguar dónde están los niños. Bueno, esas recomendaciones, ese informe salió en noviembre de 2017. Hasta el día de hoy no sabemos, no tenemos ni idea de qué ha hecho el Estado. Eso quiere decir que no ha hecho nada, porque si algo hubiera hecho, pues ya no sabríamos enterado Y, bueno, las acciones reivindicativas, con esto termino, que realizamos en la asociación y, desde luego, dentro de la coordinadora estatal de CEACUA, eh, Siempre tiene, digamos, como tres ámbitos, las sociales, las legislativas y las judiciales. Las legislativas, eh, hablará Maite y las judiciales también, solamente comentar lo que ha dicho Chato. Estamos impulsando una… Proposición de ley en el Congreso de los Diputados, para que por fin podamos tener una ley estatal eh, sobre los bebés robados. Y en cuanto a las acciones judiciales, pues la más importante que hemos realizado es la de participar en la querella argentina. Y gracias a eso tenemos a un imputado al doctor Balaguer. Eh, ...García Balaguer, que está presuntamente relacionado con la desaparición de un bebé en 1967 en la línea de la Concepción. Esto es un hecho importantísimo, porque en cuanto este señor fue imputado, por primera vez en un ámbito judicial... ...se eh, entendió el robo de bebés como un delito de lesa humanidad, ya que esta querella precisamente eh, está abierta por delitos de, de lesa humanidad... Y en a los, las asociaciones de robados que participamos allí, ya somos eh, nueve que participamos en la, en la Ceacua y cinco ya hemos presentado nuestra querella en, en el despacho de, de la jueza y seguiremos querellándonos aquí en cuanto tengamos posibilidad… A través de los ayuntamientos o con querellas particulares, porque el objetivo fundamental es, eh, por supuesto, conocer la verdad, saber dónde están los niños, pero eso nosotros estamos seguros que lo tenemos que conseguir a través de nuestro derecho a la justicia, cuando empiecen por fin a juzgarse, a investigarse y a juzgarse todos estos delitos que no pueden denominarse de otra manera que delitos de lesa humanidad, por una cuestión simple. Y es que robar la identidad a un ser humano, robar un hijo a una madre, es robar a la humanidad entera. Y es algo que nunca, jamás, y menos en un Estado de Derecho, en una democracia, puede quedar impune. No más, gracias.